Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Ahí me agrandé un poquito Ahí me agrandé de vuelta Bueno queridos, para aquellos que quieran ver esta bella cara sin afeitar y con cara de dormido Básicamente, eh, en principio quiero agradecerles que estén del otro lado Muchas gracias por ver estos videos Que hago con mucho amor y mucho cariño para todos vosotros Eso punto uno Puntos, estamos aquí en la página de More Patrol Patrol. Eh, because acá tenemos The What 1.9.1, pero ya estamos eh, aquí en esta versión. Eh, y podemos ver que tenemos Argentinian Tango 2D Style Pictures. Pictures. Bueno, tenemos el camo eh, de. el estilo 3D, mejor dicho. Yo le digo camo, pero él no es camo, no, no corresponde. Habla bien, Nando, habla bien, Nando, habla bien. Eh, no es camo, es el estilo 2D eh, de, de Argentine. Ven de Argentina. La Argentina. Argentina, país generoso, dicen. Bueno, eh, acá comparan que es eh, el estilo Elite Amatista, amatista. ¿será? Uh, y que es igual al de Twitch Prime Bueno, acá podemos observar Algunas de las imágenes Que podemos ver que nos muestra aquí La gente de Admodern Patrol uh, WTF, oh, está muy grande, ¿no? Sí uh, Ok Atrás, atrás, atrás Acá podemos ver otra imagen De este chango Que dice, viva la patria Ahí la verdad es que el estilo está muy lindo, me gusta mucho, me gusta mucho. La verdad es que está bastante, bastante lindo. Eh, yo ya sabía como CC. De hecho, ya sabíamos los eh, Community Contributors. Que iba a salir un estilo de Argentine, pero no podíamos decir nada. Pero ahora que Armored Patrol lo tira hacia la mesa. Mmm, ya lo puedo decir. Entonces. Eh, mmm, la verdad que en mi opinión personal Por supuesto que es como siempre Saben que este canal es subjetivo Y mi opinión es la que más vale Porque es mi canal, nada mentira chicos mentira Saben que los amo y que ustedes son mis mentores Yo los sigo a ustedes uh, Y ven que la verdad que está bueno ¿no? Está, está repiola, me gusta, me gusta mucho A ver vamos a ver otra fotillo más Bueno más de arriba, esa mucho no Bla bla bla bla. bla ba, ba, bam, bam, bam, bam, bam. Bueno, eh, tiene ahí un yaguareté y dice Viva la Patria. La verdad, que está muy bueno. Está, está, está lindo el, el estilo 3D. Yo lo único que realmente esperaría es que no valga esto. Porque me parece excesivo. Me parece totalmente excesivo. Como siempre, Nando ahí poniéndole piedras. En el camino a Wargaming, no, no es así Chicos, yo planteo mi punto de vista Y yo soy argentino Y el estilo es 3D Perdón, 2D Me gusta, me gusta que haya un estilo 2D argentino Por supuesto que también me gustaría Que haya estilo 2D de todas las naciones De Latinoamérica, o por lo menos de la mayoría Ir sumando de a poquito Por supuesto que es muy prematuro decirlo Y demás, ya veremos con el tiempo Pero como siempre les digo chicos Vamos paso a paso, tranquilos pero tenemos que ir metiéndonos en las entrañas, en los intestinos de Wargaming para pedir cosas. Y como siempre les digo, ¿cómo se piden cosas? Metiéndose, no siendo jugadores aislados, siguiendo a los community contributors en los canales. Y sino a cualquiera que suba cosas en la comunidad de WOT. Y mientras más relevancia tengamos los uh, creadores de contenido de World of Tanks Latinoamérica más beneficios vamos a poder traer para ustedes, básicamente va por ese lado bien eh, sé que tenemos una comunidad chiquita pero la verdad que de a poquito va, va creciendo un montonazo chicos así que bueno, espero que no valgan 1750 de oro, me parece muy, eh, un, un, la verdad es que realmente es un exceso yo como dije eh, para aquellos que no sepan, si vale esto yo no lo voy a comprar, no lo voy a gastar me quedaré, lo lamento, me quedaré sin esto. Si me lo regalan, gracias Wargaming, os amaré para poder mostrárselo a todos ustedes. Pero si tengo que pagar esto, yo en lo personal no lo pagaría. Yo creo que... Es una opinión personal y subjetiva. Creo que 750 de oro... Me parece un poquito mucho, pero hasta ahí te lo tomo. Pero 1750 de oro por un estilo... Eh, no no pero bueno, eh, es una opinión personal, subjetiva, como dije recién, es lo mío lo importante acá es que va a salir un eh, estilo 2D argentino y esperemos que próximamente y si Dios quiere, tal vez puede que tengamos alguno que otro más de la comunidad latinoamericana bueno, vamos a la segunda noticia que también quería darles y decirles que si estuvieran jugando el arduo camino a Berlín Podrán observar, saco la música por el copyright de Wargaming eh, nos tiene a mal traer. A ver si amplio. Ah, no, está ahí el mango. Eh, bueno, acá tienen algunas imágenes de lo como sería el mapa para aquellos que no estuvieron jugando. Y la verdad que está bueno, está muy bueno. Ahí se ve el Reichstag atrás de todo. Ahí se ve. Bueno, lo que atrás tiene. Está la jardín la, jard la jardinería, ¿no? Bueno. No importa, los, sí, la parte de atrás del Reichstag, no importa, yo qué sé. Eh, ahí están los aviones que caen sobre la toma del Reichstag. Está muy lindo, la verdad, que está muy bien logrado el mapa. Me gusta, tenés como unos. como unas trincheras, tenés un búnker ahí adelante que te podés meter, está buenísimo. Ahí te vas. nos vamos a dar tortas seguro. Va a ser un buen mapa para los torreteros también. Si te metes en esa trinchera... Eh... También es cierto que las artistas te van a dar mucho amor. Mucho amor porque es un mapa bastante abierto. Bueno, mirá. Es un mapa abierto. Eh... Pero bueno, lo importante va a ser que tenemos este mapa... Podríamos decir nuevo mapa. Aunque es eh, una... Refacción, mirá, mirá, esta parte está buenísima eh, Tenés los puentes ahí destruidos eh, La verdad que el mapa está muy bien logrado Me callo, me callo para que ustedes lo puedan, lo puedan ver Yo tampoco vi el video, así que Me encanta, me encanta el mapa, chavón, me encanta Tiene de todo Está muy, muy bueno, me gustó, me gustó Mucho, mucho, mucho eh, Bueno, sí, sí, lo lanzaron el viernes 8 de mayo Por supuesto, por eso les decía Que los que estuvieron jugando el arduo camino a Berlín Pudieron tener la posibilidad de verlo De jugarlo Y de experimentar lo que se siente Jugar en este mapa que... Para nosotros que somos, o mejor dicho, para quienes somos fanáticos de la historia de la humanidad. Tanto lo que tiene que ver más que nada con la Segunda Guerra Mundial. Eh, nada, es, es, es icónico. Es icónico estar ahí. Y, y la verdad que está, está buenísimo. Se disfruta un montonazo, chiquis. Así que bueno, amigos, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de eso. Como siempre... Agradezco, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, pero si no les cuesta nada, bebotes, dejen su like, por favor, que me ayudan un montonazo antes de cerrar el video, antes de cerrar, ya mismo estás apretando escape, like, y ahí sí, ya cerrás y te vas tranquilo a hacer tu vida. Después, otra cosa, dejo como siempre les dije, todavía hay lugares en el grupo de WhatsApp, somos 200, no me acuerdo la verdad cuántos somos en realidad, pero ya te lo confirmo. Lo que sí sé es que somos... Somos una... Acá en Argentina sí, sí somos una banda, chicos. Somos un montonazos Un, un montonazos A ver, eh, grupo de WhatsApp. Grupo de la Nando Army. Nando Army, what? 224 personas. Creo que el máximo son 250. O sea que quedan 26 lugares todavía. Si querés, sumate ahí. Ahí pongo, básicamente, te preguntas... ¿Para qué cámara caramba está el grupo de WhatsApp, Nando? Bueno... Pongo cuando subo videos, cuando hago streams en Twitch, cuando hago streams en WOT. Y también les aviso cuando a veces tengo posibilidad de jugar con, los, con ustedes. Porque entiendo que los más. Tipo, los más cercanos están en el grupo de WhatsApp. Los más cercanos en el canal. Eh, entonces. Cuando digo, por ejemplo, no sé. Chicos, en 10 minutos voy a estar jugando Berlín. Los que quieran, vénganse. Y ahí se vienen las sordas asiáticas. Nando yo, Nando yo, Nando yo Y me, me, me lanzan catiullas por todos lados Pero me encanta, me encanta, lo disfruto Me re gusta jugar con ustedes Vamos al Discord, recuerden tener Discord también Que tienen abajo el link de la descripción En la descripción tienen el link del Discord Y van a poder entrar también ahí el Discord que tienen Ponemos los códigos que hay Siempre hay códigos, siempre charlamos del what Siempre hablamos, con respeto No hay toxicidad, no hay bardeos, no hay nada de eso Y el que se zarpa o se pasa Patada en el culito, oh, pero con mucho amor Es una, una patada de cariño Podríamos decirlo, pero para que vaya a molestar a Otro lado y no venga a molestarnos acá a nosotros eh, ¿Qué más? Creo que no me dejo Nada, también voy a estar dejando Abajo en la descripción El link de Instagram Chicos, se viene sorteo En nada, en nada se viene sorteo Para Instagram Así que, pónganse las pilas Y síganme en el Instagram. Bueno amigos, nada No les quiero robar más tiempo les mando un beso enorme, cuídense, eh, se los quiere mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.